Mi nombre es The Ghost, soy artista urbano de Laredo, Texas. Me dedico uh, tiempo completo a, a pintar y a diseñar. Nací en Fort Worth, Texas. Crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas hasta la edad de 16 años. Después emigré a este lado de Estados Unidos, en Laredo, Texas, y acá he vivido desde el 96. Desde que entré a kinder, siempre los maestros se quejaban con mi mamá que por qué siendo tan inteligente no quería aprender ciertas cosas, ¿no? Y le decía a mi mamá que si a lo mejor éramos flojos o que por qué nos estábamos haciendo tontos o que si ella nos tenía chiflados. Y mientras que uno está complejado pensando que chinga, ¿por qué no puede entender esto? Ya cuando me moví para acá, a high school, que viene siendo primero de prepa, una maestra de se dio cuenta que era disléxico. en no, de Laro del está separado solamente un río, pero ese río es un mundo de cultura increíble. Creo yo que en Nuevo Laro hay más arte. Yo nunca fui a museos de chico. Yo crecí con muy poca información de lo que es arte. Yo me acuerdo que veíamos los libros de textos y miraba pinturas de, de artes plásticas, no tenían la, la definición de. que tienen ahora, entonces no podías ver a una imagen y darte una idea de cómo se miraba esa pintura. Hasta los 21, vi mi primera pieza de arte, mi primer canvas y mi primera pintura en óleo fue Vincent van Gogh, Starry Night, aquí en Houston. Les prestaron la exposición por unos tres meses, algo así. Y además, hasta fue como un sueño. Tuve que hablar al museo para preguntarles que si era la pieza que había llegado ahí. No crecí en un, en un ámbito artístico. Soy un artista que no fue a la escuela. Todo lo que sé de arte, todo lo que, todas mis composiciones y teorías de color y todo eso, yo solo estudié leyendo libros y viendo documentales y todo ese tipo de cosas. Sí me gustaría a lo mejor después estudiar un poquito más de artes plásticas y todo eso pero por el momento todo el muralismo y todo lo que sé, o arte urbano y, y graffiti lo aprendí yo solo, experimentando y, y sobre todo haciendo mugrero, ¿no? <risa> Entonces estoy jugando, tratando de aprender rápidamente lo que es arte, cometiendo muchos errores y ahorita por el momento como quiera me está funcionando. As I'm creating, I'm already imagining somebody walking to the piece and seeing it, and also seeing the colors that I'm to add. On. I see the artwork, and I see myself doing it, and also see other people that I haven't met yet looking at my artwork. todo lo que hago me miro yo y luego el problema y luego todo alrededor del problema. Me gusta lo que estoy transmitiendo y. El las uh, las propuestas que estoy haciendo como artista. Esa búsqueda de constantemente aprender cosas nuevas es muy importante y es lo que yo quiero expresar también en este mural. Que siempre estés en esa búsqueda y en esa exploración. Que cada persona que mire mi trabajo se encuentre con algo que no se estaba esperando encontrar. Como artista quiero jugar un poquito con, con los espacios y hacer que el arroyo sea parte de la instalación. Sobre todo para que cuando las personas pasan por el parque y caminan, estén usando un poquito más la imaginación. Todos los días van a pasar niños, a lo mejor unos niños de 5 a 10 años. Y yo quiero escuchar qué es, en 10 años, qué son las historias de ellos. Y qué es lo que ellos interpretaron de lo que yo hice. Quiero hacer más arte público para que los niños que estén pasando de la edad de 5 a 10 años, cuando crezcan en 10 años, ellos sean artistas o muralistas, y de ahí salga una cultura de arte nueva. Mucha gente me dice, yo quiero pintar. Pinta. Pero la, la razón por lo que no pintan es porque tienen, a hacer errores. Y no vas a aprender nada si no cometes errores. Todos los artistas hacemos una cagadez al principio y con la experiencia vas componiendo y vas haciendo cosas más profesionales o más bonitas o más este, detalladas pero no vas a poder hacer nada bueno si no cometes ningún error, no, nomás ve, pinta plásmalo aprende y haz otra otra vez, repítelo mucha gente no va a creer en ti porque no sabe lo que hay dentro de ti no sabe en realidad si lo vas a tomar en serio, entonces no los culpo. Pero a mí nadie me agarra la mano, yo solo me tengo que levantar. No hay experiencias de las cuales no puedas aprender algo y no puedas siempre sobresalir. Siempre tienes que sobresalir, no hay otra manera.